Hola ¿qué tal Lili del Internet eh, Quería decirles que Lili VIPs ahora se llama Canales Exclusivos y antes, y antes de ir a verlos Creo que estamos como a 33 grados por ahí no sé si entre algunas semanas eh, estarán temperaturas extremas entre 38 y 40 grados. ¡No, hombre. Es a esas temperaturas ya estamos fritos. Sin este más que eso vayamos a ver lo que dije. Mañana es el juego de rayados contra los leones negros de Guadalajara. Juegan allá en el estadio Jalisco. Ustedes ya saben que yo soy bien futbolero, y me gusta el fútbol. Hasta aquí se despide Luigi, Bellini Youtube. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.